Nos vamos directamente a sí. la comunicación con Eduardo Amaya de Ruiz Automotores. Eduardo, buen día. Carlos y Eva, te saludamos. Oh. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Eva. Buen día, Carlos. Desde ya agradecido por el espacio. ¿Ustedes? Nosotros felices, Eduardo, que esté porque, a ver, queremos cumplir sueños. Queremos lograr objetivo en el 2023. Ya me puse en la cabeza de que este año... ¿Puedo lograr mi auto? ¿Es posible o no es posible? Eh, contame, Eduardo. Eh, Carlos, qué buen comienzo que tuviste, porque, mira, hace un ratito estaba pensando en los objetivos que se pone cada persona, ¿verdad? Y uno de los objetivos más grandes que tiene cuando uno entra en una adolescencia es conseguir una casa, sí. llegar a un auto, y son cosas que, que a uno le hace bien a las personas, ¿verdad? Te paso a contar de que Río Automotores junto con el Renault, eh, hagan como un muy buen año. ...con la posibilidad para que todos los bolsillos puedan llegar a sus cero kilómetros. Eso quiere decir que tenemos un plan de ahorro acorde a cada situación. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Estamos ¿Sí? estamos atentos escuchando, digo, porque a ver esto no es uno dice bueno yo no no sé si voy a poder lograrlo porque quizás no me alcanza mi sueldo eh, me, me, quise intentarlo otra vez de comprar un auto fui con mi recibo y me miró el que vende el coche y me dijo no con tu recibo no no lo podrías lograr esto no es así no no es así bien es el temor que muchas personas tienen ¿me ¿no? entiendes uh -huh. por eso te decía recién de que Qué que bueno sería que todos pregunten, sin ningún compromiso, ¿no? Siempre sin ningún compromiso, pero para que vean la realidad que el, que los sistemas de financiaciones de rombo están acorde a todos los bolsillos. Obviamente, Capital Manda, como todo jefe de familia, sabe lo que puede disponer. En este caso, nosotros tenemos las unidades más económicas del mercado, que es Sandler y Logan. Quiere decir que los sueldos... Te puedo dar como un ejemplo, ¿no? Un uh -huh. sueldo más bajo también cubre, puede cubrir una cuota de un cero kilómetro. En este caso serían las unidades nacionales, tanto como Sandero, como Logan. Hoy tienen cuotas que no superan los 35 mil pesos, ¿entendés? Claro, claro, digo, claro, son cuotas accesibles. Que, son cuotas muy accesibles, cuotas, digo. ¿eh? Si la gente tiene que preguntar, tiene que llamar. Yo en este caso te voy pasando el número para que la gente vaya anotando mi número de teléfono es 156-30-72-37. Ahora, vamos a repetir. ¿Cómo es el número? 156-30-72-37. sí, 30 sí. 72 sí. 37. 37. Ahí está. 156-30-72-37. Con una llamada perdida vos pues ya sabés que te estoy llamando. Con una llamada perdida la estamos devolviendo mientras que... Mientras que podamos, le vamos haciendo en el momento la llamada, sino en el transcurso de, de las horas ahí siguientes. Ed eh, Eduardo, y decía, si yo quiero mi primer auto sí. y quiero que sea con sí. Ruiz Automotores, sí. ¿vos qué auto me recomendás? Mira, por una cuestión de gusto, yo soy jefe de familia y tengo tres, tres chicos, el Logan cubre todas las expectativas porque es un vehículo que se puede usar para, tanto como para el trabajo y como para el uso familiar obviamente así que Logan hoy pueden consultar por entregas faltadas de Logan pueden consultar por entregas faltadas de sandero, en el caso de que quieran para un transporte programado pueden preguntar por Kangoo con por cinco asientos hoy recién estábamos viendo un informe nosotros tenemos para el mes de enero y el mes de febrero, más de 300 unidades nacionales para patentar y no sabe de bueno que es porque el boca a boca es el que te lleva al éxito de una marca, ¿entendés? Sí Hoy, justamente ayer le estaba haciendo estaba haciendo el retiro y te voy a contar algo que por ahí puede salir un poco el tema pero es bueno, escuchar la historia de, de cada uno, el muchacho que corta el cesta cambieró buena eh, le pregunté si podía ver el apellido y me dijo que sí, el apellido de Gambartes. Retiro su Nakangú. Y el muchacho lo compró con toda la intención de cargar su, su herramienta y con un sacrificio, como toda cosa. Él llegó su vehículo. ¿Por qué las otras personas no? Esto es compromiso, pagar, manejar ansiedad. Acá el rombo le da la posibilidad de que elijan la compañía de seguro. Le da la posibilidad de que el color que ellos quieren, pueden retirar y no pagan nada, no tienen. Un costo adicional. Son cosas que te llenan el alma porque porque así: uno, cuando llega el momento de la entrega y pasa por esta cosa, por una entrevista o por la primera visita al concesionario o bien por un por una charla que tuvo por WhatsApp hasta que se dio que, que se acercaron, ¿me ¿no entiendes? Uh -huh. uh -huh. Sí, sí, sí, sí, hoy, sí. Hoy va a ser un día muy importante para nosotros porque hoy tenemos grandes bonificaciones para la gente que se suscriba. Sí. ¿Y cómo no ¿Cómo es esto? Digo, sí. hoy el que te llame ya al 156 30 72 37, que manda un mensaje, hoy hay bonificaciones. Bonificaciones importantes. A ver. Gente que se quiera adherir al débito con su tarjeta naranja, con su tarjeta visa, o abonando con débito automático de contado, de todos modos va a enganchar alguna promoción. Y obviamente pueden consultar por las entregas pactadas que tenemos, porque eso también es un gran beneficio para la gente que tiene muy poquito capital ¿me entendés? nosotros le aseguramos una entrega en el cual va a tener los gastos incluidos en la cuota el plan rombo ha decidido que este año 2023 vamos a seguir siendo la, vamos a seguir con la misma política comercial que los gastos de entrega y patentamiento incluidos en la cuota Carlos eso es buenísimo ¿de sí, ¿cuánto, cuánto dinero estamos hablando? No? lo que vale patentarlo y, y todo cuesta hoy claro, claro. Todo cuesta Y que te dé la posibilidad Que te lo financien en la cuota uh -huh. Es algo que la verdad que llena Llena mucho llena mucho Patentamiento y flete Sin cargo entonces, hoy sin, Hoy bien Y también los colores Que ah, no pa. tienen ningún costo adicional Bien, ¿Qué interesante color que, ¿Qué color crees vos? Y me parece se que, se que... Ay, no, color, no. ¿Cuáles son los colores disponibles también, no? Están todos los colores disponibles Porque yo y te digo, conociendo, la, la, conociendo de... la Eva Te la va a complicar <risa> <risa> ¿Va a querer el estamos, color? Estamos, estamos preparados para tener cliente como Eva entonces. Muy bien, bien. bien. Así me gusta, muy bien Yo prefiero que vaya sola Yo no, no la acompaño <risa> Porque no es insoportable Va a querer probar el no coche malo, va a querer... No, no sabés no, lo que no. es Eduardo Yo, mm. te, yo te agradezco, sí. vos, vos hacete cargo Yo la dijo en Ruiz Automotores Eduardo, ¿cómo te va? Acá está Eva, que quiere comprar su primer coche y te va a volver loco, porque yo la conozco. Eh, y ahí va... Bueno, pero ahí estás ahí acostumbrado, porque vos estás acostumbrado a recibir muchísimas preguntas de la gente. Muchísimas, y estamos preparados para cubrir todas las preguntas que necesite la gente. Bien. ¿Sí? Pero lo tienen que hacer sin ningún compromiso, esto no significa que te manden un mensaje que lo, lo, lo presionas por una venta, no. que como cómo comienza, una consulta, una pregunta, vemos un test drive, el subimos a la familia, se le gusta, el aire que tiene la línea Renault, se le gusta el ruido que tiene el Renault, ¿entendés? Uh -huh. Renault Renault es el auto de la familia, es, es nuestro, es argentino, y, y qué mejor que apoyar la industria argentina. Tal cual. Sin duda. 156, 30, 72, 37, te comunicas automáticamente, dejas un mensaje, ahí te va a estar contestando Eduardo, digo, plan de financiación en cuotas fijas, Exacto, uh -huh. cuota Exacto. Tenemos, tenemos sí, sí. la línea nacional que es el Sandero que tiene una bonificación durante los 12 primeros meses de, de cuota fija. Mm. ¿Qué Ahora, es? Carlos, uh -huh. Muy mira, eh, hay que aprovechar. No, no siempre estamos autorizados a dar un precio, ¿verdad? Pero te puedo decir que la cuota fija de un Sandero eh, no está superando los 39 mil pesos. Ah. eso algo de loco, con los gastos entrega, que es plete gastos el seguro de vida es maravilloso es, buenísimo. es la oportunidad sí, sí, para se todos ajusta, se, ajusta. Se, ajusta se ajusta para ajusta todos los objetivo. trabajadores que nos escuchan sí. Digo, si, hombre, si tengo un usado, ¿qué pasa? ¿ustedes reciben también un auto usado? recibimos un auto usado a base de feritaje uh -huh. hay gente que está preparada para eso le pasamos el costo de su vehículo así que sí, estamos preparados para eso también Bien. que consulta a la gente. No tenga miedo, la gente. Consulte. Repetí el con número, contexto... Eduardo, así la gente manda mensajes. Bueno, como decía, mi número de teléfono es eh, 156-30-72-37. Eduardo Amaya. Perfecto. que Tengo eh, nueve años dentro de este concesionario y trabajando con esta marca un poquito más, pero dentro de... En Tucumán con uh -huh. Renault nueve años en este concesionario, así que estoy convencido que muchos oyentes son eh, son clientes míos, así que referencia tiene. Exactamente, nombre apellido Eduardo Amaya, digo para que lo tengan. Eduardo Amaya para que sí. sepan que hace tanto tiempo que viene entregando uh -huh. coches. ¿Hay alguna entrega esta semana, Eduardo? Tenemos varias entregas, como te decía al principio más de 300 unidades para para entrega entre entre enero y febrero. Wow. Qué Muchísimo, qué lindo, qué lindo. <risa> ¿Cuánta gente paseando van a estar ahí con, con eh, el ojo de Ruiz Automotores? Uh, oh, mira hoy también vamos a tener la familia de Ladina, Carlos uh -huh. Javier Ladina, de Avenida de Salto del Norte. Ellos van a acceder hoy a un sandero, una, una gente que viene con un compromiso y al plan no lo paga entre el hijo, la mamá, él una historia impresionante que sería buenísimo tener un espacio en una radio y contar la historia de vida que tiene cada cliente o muchos de los clientes no tan solo para llegar un auto sino cuando uno logra la compra de un terreno que cuenten esa historia de vida los sacrificios porque eso da eh, fuerza a la otra gente también claro, claro, esos claro, buenos bueno, comentarios bueno. le sí. llenan el alma a otras personas y le da fuerza en los momentos cuando creen que no no es posible mm. Qué bueno sería tener unas cositas... Que... <risa> sí, sí, sí estaré bueno, bueno. ¿Por qué no, Eduardo? Pues lo tenemos que charlar. A historias ver. de vida. Historias, sí, de, historias vida, de vida. De, de, de logros. Cuántas cuánta historias. Mm. Uno que viene de familia laburante, y los logros que, que tuvieron los abuelos, los padres incluso. Uno mismo. Tal cual. cual ¿eh? De chico. De chico sí, sí, creía que... Rica. Claro, de chicos creía que era imposible tener un auto. ¿no? Y hoy, por ejemplo, con lo que trabajan usted con Ruiz Automotores, la forma del pago fijo... Eh, la financiación permite que mucha gente cumpla ese sueño de toda la vida, ¿eh? de toda la vida. Sí, totalmente, Carlos, totalmente. Es lo, lo que uno anhelaba cuando tenía 15 o 18 años. Claro. Decía, bueno, quiero tener mi auto. Hoy tienen la posibilidad, hoy tienen. Y, y estamos dispuestos a, a cubrir todas las, las, las preguntas que hagan, le vamos a responder y, y lo vamos a llevar por el mejor asesoramiento. Bien. Y si no se puede, no se puede, pero uno se tiene que empezar a preparar para conseguirlo, lo, las metas. Exacto. Y en este caso un sueño, un logro, depende cómo se lo tome cada uno. Hoy llega un vehículo cero kilómetros, parte de una necesidad con la con este Tucumán tan lindo que tenemos y no lo conocemos, mucha gente no lo conoce. Y piensa que un auto, de, aquí, de cargo dos mil pesos, me voy hoy a, a Tapir de Valle de una vuelta... Tal cual. Sí, qué lindo, qué lindo 156. recorrer 156 ¿Qué? Qué? Digo el número, 156, 30, 72, 37 Comunicarse con Eduardo Maya Ruiz Automotores te va a estar contando De qué manera puedes cumplir tu sueño Eduardo, la verdad que te agradecemos este tiempo con nosotros eh, y, y me quedo contigo Con, digo, con lo, las historias de vida que está buenísimo Así que vamos sí, a ver qué podemos sí. hacer Te agradezco eh, La radio tiene mi número, me puedes llamar Y bueno, y contar, pasarte De datos, gente que Quieran hablar y contar su sitio de vida. Pero, bueno, te mandamos un abrazo, de, gigante y buena jornada. Otro para ustedes, y ya muchas gracias por el espacio, y bueno, un feliz año para toda la audiencia, y para ustedes también, y gracias por las palabras que dan todos los días, que son... Que la radio te lleva a la niña, ¿no? Claro. Tal cual, es así. Gracias, Edu, como siempre. Gracias. Gracias, Carlos. Un saludo, Eva, y a todos los chicos que trabajan detrás de ustedes.